¿Tienes esta relación de pareja? Me encantaría saber cómo te va. Me gustaría saber cuáles son los retos que has estado enfrentando durante todo este tiempo. ¿Crees en las relaciones duraderas? ¿Crees en las relaciones para toda la vida? Pues si es así, este programa es para ti. Estamos hoy eh, hablando sobre este tema, sobre las relaciones duraderas, la, cuál es el secreto, si se quiere, para tener relaciones duraderas y a largo plazo. Hoy estoy acompañada de una pareja extraordinaria, estoy acompañado de Fausto y Mercedes, ellos son de España, y en primer lugar quiero agradecerles a ellos, quiero agradecer a Dios también por darme la oportunidad de haberlos conocido personalmente, a Fausto sobre todo, y tener la oportunidad de que ellos el día de hoy puedan compartir su testimonio y su experiencia de vida. Bienvenidos Fausto, bienvenida Mercedes, y les doy el pase para que saluden a las personas que el día de hoy están con nosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Mercedes, soy la mujer de Fausto y venimos a hablar un poquito con vosotros de nuestra experiencia, de cómo ha ido nuestra vida en común desde que nos conocimos. Yo soy Fausto, soy el, el hombre de ella y, y bueno, estamos dispuestos a, a compartir toda nuestra experiencia y si me puede servir a alguien para evitar errores o para corregirlos lo antes posible eh, y conseguir que su relación de pareja sea más duradera y más feliz, es Gracias Fausto, gracias Mercedes. Eh, bueno, en primer lugar me gustaría preguntarles cuánto tiempo llevan juntos, ¿no? ¿Cuánto tiempo que se conocen? Pues nos conocimos en el colegio, yo tenía 15 años y estuvimos 6 años de novio a mí me parecieron eternos porque la situación en mi casa era difícil y estaba deseando de, de empezar una nueva vida y apartarme un poco de, de aquella situación. Y nos casamos y llevamos casados 38. 38 años. Wow, 38 años. Largo camino y largo reto. Sí. Camino lleno de luces y sombras, pero aquí estamos. Ajá, exacto. Este Fausto, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, pues que no, no hay que pensar que siempre los primeros momentos son los, más, eh, los mejores, por supuesto, cuando es una persona que, que te gusta, que estás bien con ella, esos momentos son muy felices, pero también los finales pueden ser muy felices, lo único que hay que hacer es ir trabajando poquito a poquito, y pensando más en la otra persona más que en ti, y al final se consigue que si se van venciendo las dificultades que siempre surgen en el camino, pues podamos tener eh, una parte final, eh, ya con más de 40 años conociéndonos, que sea igual de feliz o más feliz que lo que hicimos. Exacto. Y, y esto me hace pensar un poco en las etapas, en las diferentes etapas que va pasando la relación. Y ustedes, por el largo tiempo que tienen de, de, de relación de pareja y viviendo juntos, pues a, les ha tocado vivir seguramente diferentes etapas, ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, el hecho de empezar a vivir juntos, ¿no? Eh, jovencitos luego la venida de los hijos, eh, y luego, bueno, la etapa escolar, la etapa universitaria, porque hoy ustedes ya tienen hijos bastante grandes, ¿no? Entonces me gustaría que me cuenten un poquito cómo han sido esas etapas en su vida y cuáles han sido aquellos retos que ustedes han tenido que ir superando para que hoy ustedes puedan mantenerse juntos como lo están. Empieza tú, por la parte inicial. Pues mira, eh, la etapa de novios fue preciosa, eh, hacíamos un montón de cosas juntos eh, casi siempre y es una pena decirlo eh, mintiéndole a mis padres porque no me dejaban <risa> hacer nada ni me dejaban ir a ningún sitio bueno, pero le mentí a ella. eran mentiras piadosas pero la mentía la mentira a ella yo nunca le he mentido a sus padres yo oh, es yeah. que no puedo hacer es como si mi instinto me estuviese bloqueado ahí bueno, pues yo, yo no, alguna no, no puedo mentir además no veo la utilidad de mentir. Pues Entonces yo, eh... era curioso, pero sus padres me preguntaban a mí antes que a ellas porque sabían que yo no iba a mentir. No, eran mentirijillas de, por ejemplo, que íbamos a cazar mariposas con la moto y pues yo le decía, mira, que voy a la biblioteca a estudiar y así no. Pero eran muy rígidos, eh, siempre me exigían estar a una hora a las nueve en invierno, a las diez en verano y incluso después de los seis años de novio que ya nos conocíamos las familias y ellos no me daban eh, no me daban ningún cuartelillo como se suele decir y bueno pues eh, seis años muy bonitos de novios en la facultad eh, compartiendo muchas cosas y ella me conquistó a mí sí le conocí en el colegio le eché el ojo y, y ya digo, este no se me escapa. <risas> yo nunca he sido bueno para conquistar a nadie, porque yo siempre he pensado y sigo pensando que no tengo qué hacer ningún esfuerzo para atraer a nadie si no lo atraigo por, por como soy realmente. Y entonces yo no hacía ningún esfuerzo. De hecho, antes de conocerla a ella, he tenido, he podido tener otras relaciones, y no las he tenido, por lo menos no las he mantenido. Precisamente por eso, porque no he hecho ningún esfuerzo especial en, en, en conquistar a esa persona, sino que tenía que ser una forma natural o que la otra persona tuviese mucho interés. En, en este caso ella tenía mucho interés y... Yo sí, yo desde el principio desde el principio vi que era un diamante en bruto y que eh, merecía la pena eh, el esfuerzo. El esfuerzo que, que tampoco me pusiste mucha resistencia, ¿eh? Y la verdad yo veía cualidades en él eh, que me gustaban mucho, era, era muy entusiasta con todo lo que hacía, eh, muy sano, no fumaba, no bebía, eh, tenía aficiones, mucho deporte, mucho eh, eh, al aire mucho ejercicio al aire libre, muchas actividades al aire libre y a mí todas esas cosas pues me, me gustaron. Eh, al principio pues fue más atracción física, eh, tenía una forma física muy buena porque hacía mucho deporte, estaba muy bueno. Y al... Pero, sin embargo, ese tipo de gente no le gustaba especialmente. Yo me acuerdo, yo hacía gimnasia deportiva, entonces estaba muy fuerte. Bueno, pues como uno que hace gimnasia deportiva a nivel profesional. tanto con las anillas, con el suelo, con la barra, pues uno... Tenía músculos potentes, sin embargo, a ella no le gusta ese, ese físico de músculo, pero yo... Bueno, sí, sí pero la... a ti te quedaba muy bien. <risa> <risa> a él le quedaba bien. Eh, lo que quiero decir es que vi unas cualidades en él que me atrajeron, pero con el tiempo he descubierto muchas otras cualidades que me han gustado mucho más. Es muy cariñoso, es muy complaciente, es muy sensible muy trabajador, tiene una capacidad de trabajo increíble, es muy inteligente, eh, ya, además de quererlo, es que lo admiro. Ya me voy, ya me voy a ir aquí, Entonces, me voy a poner rojo, rojo y me voy a tener... Yo siempre dije que era mi príncipe azul y con el tiempo, pues sigue siendo mi, mi príncipe azul, no se ha desteñido ni un poquito. Qué lindo este, poder escuchar este... Eh, como con la con la ilusión con la con la emoción que lo que lo hablas Mercedes porque las relaciones eh, y bueno nosotros acá decimos que eh, recordar es volver a vivir no y cuando uno recuerda sus momentos es pues es como volver a, a estarlos viviendo no y me encanta la forma como tú lo cuentas porque además dices este, y yo le eché el ojo porque vi esas cualidades, ¿no? Y de repente uno, el punto de partida pues es mirar también este, a la futura pareja o a la pareja que yo estoy mirando, cuáles son esas cualidades, esos valores, si también van acorde conmigo, ¿no? si yo Puedo pensar que es posible tener un proyecto de vida con esa persona y tú dices, no, o sea, claro, fue la atracción física porque estaba guapísimo y estaba pues en, con unos músculos formidables, sin embargo, eh, descubriste mucho más allá de, de esa fortaleza física, ¿no?, eh, todos los valores que él pueda tener y como dices, este, no se ha desteñido, sino que al contrario, se han ido fortaleciendo esas sí. este, cualidades que uno se va descubriendo y es como cuando… Este, el otro día yo conversaba con una pareja y le decía no que hacer la comparación ¿no? de que la relación de pareja es como el buen vino, que con el paso de los años y que con el cuidado que le damos a, e, a ese vino, toma su mejor sabor, ¿no? Y se podría decir que la relación de pareja es así, ¿no? Y de repente poder constatarla en una pareja como ustedes, que tienen 38 años de casados. Pero bueno, para seguir avanzando y que ustedes nos puedan seguir ir contando y resumiendo la historia, porque tú sabes, el tiempo se nos va volando, este, eh, que nos puedan contar los primeros retos de repente que tuvieron, tuvieron que afrontar en los primeros años ya de casados. Bueno, en mi caso la atracción no fue igual, pero, pero cuando empezamos a, a salir juntos, a mí me, me resultaba difícil eh, ver que yo estaba eh, ya relacionado y empezando a vivir con esas personas, me parecía un poco raro, porque yo la veía más distante. Perdón, perdón. Por bueno, los empezaron a surgir ya de cuando éramos novios porque efectivamente como ella dice eh, la tensión en su casa era muy alta. De hecho, eh, decidir casarnos y rápidamente, pues uno de los motivos fue eh, porque yo no aguantaba a sus padres eh, continuamente esa rigidez y esa limitación que nos hacían a poder vivir como queríamos vivir. Y entonces nos casamos en septiembre del 76 y a partir de ahí pues empezamos a, a vivir la vida nuestra eh, las dificultades económicas en aquel momento eran muy altas porque eh, yo terminaba de estudiar ese año mm, ella eh, todavía no había terminado de estudiar, ella empezó a estudiar biológica y veterinaria eh, ya le quedaban todavía dos años bueno, menos. menos de hecho eh, ella suspendía eh, siempre. Siempre cuando estábamos de novios y nos casamos y aprobó todo. Sea, esa es la limitación que la familia le estaba dando a ella y en el momento que cambió de vida, nos lo que tuvimos la suerte de que un hermano mío nos cedió una casa, que es algo importante, porque pudimos separarnos totalmente. Eh, bueno, era, era muy cerca de la casa de su familia, que tampoco era malo, porque estábamos separados, pero, pero juntos, ¿no? Y entonces eh, podíamos tener una vida en una casa independiente y empezar a vivir. Eh, esos dos años donde ella seguía estudiando y yo, yo también seguía estudiando, porque yo estaba haciendo la tesis doctoral al mismo tiempo que, que ella estaba estudiando. Los problemas económicos eran grandes, pero tampoco eran grandes, porque yo afortunadamente tenía una, una beca, una beca de personal investigador, que en aquellos momentos en España era bastante alta, y me daba lo suficiente para poder vivir con, con esa beca sin ningún, bueno, con los problemas normales, pero tampoco teníamos tantas necesidades, con lo cual nos adaptamos perfectamente a vivir con, con esa beca hasta que empecé yo a, a trabajar, ¿no? Y esos dos años, eh, tres, fueron bastante bonitos. Luego tuvimos eh, la primera hija, que ya tiene 36 años, y bueno, pues fue fue una novedad, tuvimos que dedicar mucho más tiempo, tuvimos que dedicar eh, menos tiempo a otras cosas, pero lo compaginamos bastante bien. Y ahí teníamos también la ayuda de, de sus padres, que de vez en cuando podíamos dejarle a la niña y nosotros ir haciendo cosas. Eh, luego hubo un momento más complejo, porque fue en el momento donde decidimos cambiar de, de ciudad. Eh, nos vinimos de una ciudad grande como era Madrid. Eh, pues con muchos problemas de transporte y, pero mucha gente y muchas posibilidades, ¿no? Era un pueblito pequeño que en aquellos momentos no, no llegaba a 10.000 habitantes en una zona de la costa, en la zona de, del sudoeste de España, cercano a Portugal y, a, y, a, y al sur, África, ¿no? y, y tener que adaptarse a esa situación, sobre todo para ella, fue más difícil y más complejo, pero rápidamente nos adaptamos y... Pues a los cuatro años tuvimos otro hijo y que ya tiene 32 años y luego empezó ya todo el tema de colegio sí son e son etapas manera? la etapa de criar los hijos es muy ajetreada porque tiene, ellos tienen su vida social que no, nosotros intentamos colaborar con todo lo que pudimos con ellos eh, llevarlos a a a clases de guitarra, clases de judo, todas las cosas que hacen los niños en esa época. Y éramos la época de taxistas, todo el día con el coche para arriba, para abajo. Además, le llevamos eh, al colegio, no en, en este pueblo, sino en Huelva A 25 kilómetros. Y entonces teníamos que llevarle a veces hasta cuatro veces al día. Cuatro veces al día tener que llevarlo, recogerlo, llevarlo, recogerlo, pues era un poco... Eh, difícil, pero bueno, nos intercambiamos el trabajo, lo llevaba uno, lo recogía otro y, y así pudimos compaginar el trabajo con, con la actividad de familia. Y, y ahí mmm, yo me acuerdo de una situación que nos dice pues como nosotros éramos un poco diferentes a la gente, siempre lo hemos sido, lo hemos sido porque teníamos convicción de vivir de una manera y no como todo el mundo quería que viviese. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos televisión. hasta que los niños fueron ya mayores. Y eso era algo difícil de pensar en una familia entonces ¿no? Y la tuvimos la televisión por los niños, porque los demás compañeros suyos le hablaban de los dibujos animados, de alguna película, de algunas cosas, y claro, ellos no sabían de qué iba, porque ellos no veían la televisión. Entonces decidimos tener una televisión para que ellos se integrasen un, integrase un poquito más en la sociedad, porque se veían un poquito desplazados. ¿no? Pero bueno, tampoco ha sido algo importante en, en nuestra vida, porque ha estado ahí, pero... La etapa de los niños fue muy bonita. Sí. Eh, siempre hemos hecho todo con ellos, hemos viajado mucho con ellos, han participado en, cuando hemos tenido problemas, ellos eh, han participado dando su opinión, hacíamos unas reuniones en las que cada el uno… Consejo, el consejo familiar. Sí, que lo seguimos Se haciendo. lo haciendo. Y cada uno se exponía al problema y cada uno decía, aunque fueran absurdas, todas las soluciones que se le pasaban por la cabeza. Y al final siempre salía algo que era interesante. Y fue una etapa muy bonita. Criar a los niños fue una etapa muy bonita. Luego decidía yo. Y luego me llevaba yo la bronca porque le he decidido algo que quizá no saliese como todos pensamos. ¿no? Pero bueno, también eh, una parte en mí era. Eh, asumir esa responsabilidad, no tenía ningún problema, ni la sigo teniendo, aunque de vez en cuando las broncas son algo más fuertes, pero bueno, uno se adapta y, y puede explicar que había que tomar una decisión y se tomó. ¿Que ¿Fue buena? Pues perfecto. que fue mala? Pues se cambia y se tomó. Me, eh, me gustó, este eh, si se quiere, esa, esa primera parte, bueno, si, si hacemos un resumen de lo que ustedes nos han dicho hasta ahora, eh, esa parte tan importante eh, que a veces las parejas no, no solemos o, o nos cuesta mucho separar, ¿no? la relación con los padres. Ah, eh, también acá hay un dicho que se dice, ¿no?, el casado casa quiere. Sí. Y es porque, eh, este, porque de alguna manera es importantísima eh, este primer paso que la pareja da para empezar una vida juntos, para empezar a descubrirse juntos y para empezar a solucionar sus, sus propios este, obstáculos o dificultades que puedan tener, no ya que los padres pues siempre, bueno, o sea, son otra familia completamente diferente. no Entonces yo creo que el primer paso que ustedes dieron fue fundamental. Lo otro, el hecho de la decisión de, de, de mudarse y... Eh, eh, no necesariamente eh, querer ser como los demás, ¿no? Que Como ustedes dicen, miren, he tenido un televisor cuando ya eran grandes y a veces uno se deja llevar, ¿no? O sea, que si la familia tal tiene el televisor o que si el niño tal tiene el televisor en el cuarto, el otro en el otro cuarto y, el, eh, y los juegos electrónicos, bueno, ni qué decir, ¿no? O sea, eh, toda una colección. ¿no? En, nuestro ¿no? caso, en nuestro caso nunca han tenido ellos ni televisión ni juegos dentro de su habitación. Era para darse, a, a dormir en su vida, pero todo eso se ha visto en familia, no se ha visto cada uno en su sitio. Eso es, yo creo que es una mala decisión. Y luego el, el, el no ser como los demás, nosotros sí teníamos claro cómo queríamos vivir, qué tipo de vida queríamos y qué tipo de, de educación y vida queríamos para nuestros hijos. Y nos esforzamos en conseguirla. Eso lo llevamos a colegios que en aquel momento. Pues, eran diferentes a otros sitios tuvimos que trabajar y luchar por ello. Eh, la educación que le dábamos era la que nosotros queríamos conveniente y también eh, era difícil en aquellos momentos darla. Y incluso las creencias, incluso la religión, incluso otras normas sociales, nosotros las planteábamos antes de asumirlas. Y eso en aquellos momentos, estamos hablando del 80-80, del del 78 al 82, 86, 90, bueno, pues eh, es mucho más fácil arrastrarte por lo que se hacía que no tomar tus decisiones y muchas veces ponerte en contra de, de las decisiones de otros, que tampoco nos importaba, porque cada uno tiene su vida y, y, y no tenemos por qué estar diciendo ni sintiendo hacer lo que otros hacen. Y eso, eso yo creo que nos dio fuerza para seguir haciendo lo que creíamos que teníamos que hacer creo que poder tener esa claridad, verdad, eh, en conjunto, en la pareja, ¿no? Quiere eh, en la vida cómo quiero formar a mis hijos y llegar a un común acuerdo, ¿no? Porque es un común acuerdo para trabajar en, en equipo para la consecución de esas metas o de esos objetivos que tenemos tanto en la vida familiar como en la vida de pareja, ¿no? Ustedes nos contaban también que eh, eh, se apoyaba uno al otro ¿no? porque además sus hijos este, estudiaban lejos y, y entonces eh, los roles se iban intercambiando ahí y el apoyo eh, este, constante del uno hacia el otro, ¿no? eran un equipo básicamente sí, ¿no? Sí. No, no, eso no yo decir... siempre he visto a mi familia como no. un equipo eso no quiere decir que no tuviésemos ideas diferentes en el momento de educar en el momento de tomar decisiones las ideas eran diferentes tanto las suyas como las mías e incluso ahora siguen siendo diferentes, porque una de las cosas que, que nos ha gustado que queríamos que teníamos que ser así, es que cada parte es independiente, aunque luego se tomase decisiones conjuntas. Pero nunca hemos intentado influir uno en el otro, sino que eh, con su forma de ser, su vida, con su, eh, con su individualidad, llegar a un acuerdo muy para para el desarrollo conjunto de la familia. Y eso, en principio, mucha gente pensaba que eso era una dificultad nuestra. Sin embargo, no ha sido una dificultad, ha sido una fortaleza. Yo me acuerdo que había gente... Eh, ella, ha sido, ella ha sido muy independiente, mucho más que yo. A ella no le ha gustado mucho la casa, a mí sí. Eh, entonces ella, de vez en cuando, se iba por ahí sola. Bueno, sola no, no, con los amigos. Bueno, con los amigos, <risas> quiero decir. Pero que a mí, por ejemplo, no me gustaba ir de discoteca, no me gustaba eh, mucho la música. Eh, y mucho menos ir a tomar una copa a un sitio yo, no, no, eh, yo cuando quedaba con una persona para charlar me iba a un parque a pasear, o sea, era raro hasta con eso <risa> pero eh, aquí llegaban a un pueblo con menos de mil habitantes con una mentalidad más cerrada que ella se fuese a tomar una copa por ahí con los amigos por la noche, hice discotecas y yo en casa, pues había mucho planteamiento de mucha gente que me venía amigas mías, oye tú te vas a ir con tu mujer, es que la he visto Tomando una copa con fulanito en tal sitio, sí. ella quiere salir a tomarse una, una copa, pues, pues la tome, yo no tengo ningún problema. Bueno, pero entonces no lleváis bien, ¿no? Sí, llevamos perfectamente. perfectamente. ¿no? Entonces, esa es la situación que, que, que no comprendía la gente y que incluso nos querían eh, que, que viviesen otra manera. Y, y no, eh, si a ella le gustaba una cosa y a mí no, pues que ella le hiciese y yo hacía otra. No había ningún problema. Eso no quiere decir que viviésemos la vida separados, sino que, vez, diálogo conjuntamente, pero cada uno con, con sus hobbies, porque serán diferentes. Se podría decir que eh, respetando sus espacios y su, su individualidad también, ¿no? Porque el hecho de que uno se case y vive en pareja no quiere decir que deje de ser, ¿no? Sino que comparte la vida con el otro, comparte momentos, pero también necesita esos espacios, ¿no? Ya que si, o sea… Somos diferentes de hecho, hombre y mujer, somos diferentes y desde desde ya biológicamente, pero además porque traemos diferentes costumbres, diferente formación, diferente experiencia de vida, por lo tanto eso nos hace más diferentes y nos pone pues retos, este, si se quiere eh, más retos en la vida también, ¿no? Sin embargo, poder llegar a estos acuerdos a mí también me parece una muy buena estrategia, el... Eh, en la vida, sobre todo en la vida de ustedes, porque han podido eh, o sea, llegar a donde están ahora gracias a ir eh, haciendo esos, este, si quiere, si se quiere, esos contratos, ¿no?, como ustedes lo han hecho. Además hay otro tema que yo creo que hubiese sido peor. Si no hubiésemos sido individuales eh, y nos hubiésemos mm, ido haciéndonos semejantes unos a otros, pues al final sería masoso e incluso produciría separaciones. ¿no? Eh, lo que pasa es que cada momento requería una, un, una toma de acción diferente. Cuando, lo, cuando teníamos los niños, pues estábamos muy ocupados, continuamente ocupados. Incluso desde el punto de vista profesional tampoco pudimos desarrollarnos como queríamos, precisamente porque teníamos que dedicar más tiempo y más esfuerzo a la familia de los niños. En la universidad, pues las cosas cambian un poco. Primero está ese reto de soledad, ¿no? Eso es que está siempre con ellos y de repente se van, ¿no? Y además se van unos un año y a los dos, tres años se va el otro. Cuando todavía el otro estaba fuera, ¿no? Y además eh, eh, estudiaron fuera de la ciudad, estudiaron en otra ciudad diferente, ¿no? Con una separación, bueno, de 350 400 kilómetros uno y el otro eh, 100, 100 kilómetros con lo cual vivían su vida allí y no vivían la vida con nosotros. Eso podía también generar problemas, o sea, la, la inestabilidad que generan los hijos en la, en la familia, a nosotros no nos lo generó. Eh, la inestabilidad que produce cuando los niños se van, que también teníamos casos de compañeros, de amigos que habían pasado ese problema, eh, nosotros estábamos con expect una expectativa de va a ver qué podía pasar. T tampoco hubo ningún problema, lo que pasa es que había que hacer más esfuerzos, sobre todo económico. ¿no? Eh, una pareja todavía joven, todavía con un desarrollo profesional normal, que, que tenga dos niños estudiando fuera en la universidad, bueno, pues el coste realmente es alto. Pero bueno, también pudimos asumirlo, trabajábamos más y, y, y ahí teníamos también más tiempo libre. Y luego vino la otra etapa que vino ya, bueno, casi conjuntamente una con otra. ¿no? Los niños van terminando, pero eh, nosotros nos traemos a, a sus padres a vivir con nosotros. Sus padres que a mí no me, no, me, no es que no me gustasen, no me llevaba mal con ellos, me llevaba bien, pero su forma de la vida no, no, no estaba en la línea que, que yo veía la vida. Hay anécdotas importantísimas, ya casados, ella estaba haciendo una tesina, eh, se fue con los amigos tres o cuatro días a estudiar una zona de un río, porque ella, ella hizo botánica, hizo biológica, si se fue en botánica, y entonces eh, se fue con los amigos, y yo llamaba directamente a casa y me decían que no podía ponerse, me estaban ocultando que se había ido con unos amigos a, a hacer un estudio fuera, donde estuvieron en tienda de campaña durante tres o cuatro días, ¿no? eh, cuando a mí eso no me afectaba en absoluto, pero su padre lo veía muy mal esa situación. Y yo estaba preocupado no por dónde estaba, sino porque no podía hablar con ella. Hasta que ya pudo hablar con ella y me lo contó. Eh, bueno, pues esas situaciones a mí no me gustaban. Entonces, eh, por eso no compartíamos ese tipo de vida con él. Pero luego, eh, afortunadamente también, porque no hubo ningún, problemas, lo, ningún problema, nos hemos tenido aquí en casa durante un. No, 10 o 12 años, donde fue una etapa muy, difícil, dura, muy dura, muy difícil, sobre todo para ella, porque había asumido un compromiso con sus padres que le quitaba totalmente la libertad, ¿no? de poder salir, de poder disfrutar, de, de poder estar más tiempo conmigo, con los hijos. Bueno, eso es lo que lo Pues la, para mí, la etapa más dura de, de nuestra vida. Eh... Después ya me relajé un poquito, pero al principio mi padre requería mucha atención, eh, un horario muy rígido de comidas y de medicación. Eh, él no, se, no podía por sí mismo eh, hacer nada, necesitaba una persona para andar, para, para bañarse, para comer, para todo. Eh, y bueno, pues tuve la suerte de que... No tuvo un derrame cerebral sí. y a partir de ahí... Se quedó todo el lado izquierdo paralítico. paralítico. paralítico. Eh, claro, eh, a mí me pilló en plena actividad laboral. Eh, trabajaba 18 horas al día y era feliz trabajando. Eh, mm. Hacía un montón de cosas con mi marido. Íbamos de viaje a un montón de sitios juntos siempre trabajamos juntos y de repente pues tuve que dejarlo todo, tuve que reducir mi jornada laboral a mediodía y con dificultades y no podía ir a ningún sitio con él, siempre estaba cansada, siempre estaba eh estresada, de mal humor. eh nuestra <risa> se resintió hasta nuestra nuestra vida íntima y fue una etapa muy larga y muy difícil. Eh, hombre, yo sinceramente estoy orgullosa de haber podido cuidar de mis padres. Eh, ojalá siguieran conmigo. Pero es una etapa difícil, ¿no? Yo creo que eh, desde el punto de vista ya que se ha pasado, no debería, una, una persona, un hijo, no debería dedicar tanto tiempo a sus padres, porque eso puede llegar a destrozar su propia vida. ¿no? En nuestro caso no fue así, pero hubo tensiones fuertes. ¿no? Hombre, yo tuve mucha suerte porque eh, Fausto, la verdad, no me exigió nada. Eh, estaba siempre eh, pendiente de si podía ayudarme con algo o aliviarme con algo, pero eh, estaba eh, tenía sus aficiones gracias a Dios, el baloncesto, e ir a esquiar tenía su vida social que esto viene también a cuento de eso de que cada uno mantenga su independencia porque en un momento así pues él tiene algo no, no se queda vacío ¿eh? en el momento que yo no puedo estar al 100% con él él sigue teniendo sus amigos y sus aficiones y a mí eso me relajaba me no, no, me, no me agobiaba más todavía de lo que ya estaba de decir, bueno, es que no estoy cumpliendo no, no estoy haciendo lo que quiero con mi marido, no estoy cumpliendo con él con nada. Y bueno, pues esta etapa, de, después cuando mi padre faltó a los dos meses fue mi madre la que cayó. Y fue peor todavía porque fue un problema de, de demencia y eso sí que era casi las 24 horas pendiente de ella. Y bueno, si fue duro de lo de mi padre, lo de mi madre fue ya durísimo. Pero bueno, eh, busqué ayuda. Eh, la verdad... Bueno, ahí hay dos o tres aspectos también que, que hay que tener en cuenta. Nosotros vivíamos a 600 y pico kilómetros de la familia más cercana, con lo cual toda la, la responsabilidad y toda la dedicación de los hijos y luego de, de sus padres la teníamos que hacer solos. Nosotros no podíamos pedir ayuda a un familiar, a un hermano, un dado, a un, a un hermano, cuñado, a quien fuese, ¿no? porque no, no los teníamos cerca. Era imposible, incluso eh, cuando nosotros teníamos que viajar con los niños y teníamos que viajar rápido, o sea, a coger el avión, ir a un país o a otro, eh, teníamos que pasar por Madrid para dejarle los niños a, a sus padres o, o con un familiar. Eso era duro, ¿no? Eso era difícil, pero bueno, también adaptamos. Y luego el otro aspecto a tener en cuenta es que nosotros hemos trabajado juntos siempre. Eh, yo sé que todo el mundo dice que, que, que tu mujer o tu marido trabaje contigo en el mismo trabajo y, y con diferentes responsabilidades y diferentes roles, es complejo, difícil y e influye mucho negativamente en la relación de pareja. Bueno, pues nosotros llevamos trabajando juntos y seguimos trabajando juntos todos los años. Y también lo hemos resuelto, no sin discusión. Sí, él es muy regañón. <risa> es un jefe muy duro. Pero bueno, lo hemos ido soportando. Yo también he tenido que relajarme en ese sentido. Y cuando he tenido que exigir cosas, exigirlas dentro del trabajo y no fuera. Y eso a veces es complejo, difícil, y separar esos dos mundos también cuesta trabajo. Pero bueno, poco a poco hemos ido separándolos y al final llegamos a esta situación donde los hijos están, pero no están. Eh, donde eh, no tienen, tienen su familia, porque tienen su pareja, pero no han no, no, no constituido una familia, no tienen hijos, no tienen nada. Eh, de vez en cuando viven con nosotros, otras veces están en otro sitio, eh, la casa está abierta para todos, y nos ya no tenemos nadie en los padres, sí tenemos otras familias, pero también están lejanas, y ahora pues estamos más unidos y empezamos a tener una vida pues igual de agradable que cuando nos conocimos. Unos pocos años más y con unas incapacidades eh, un poquito mayores, pero con la misma ilusión y con la misma forma y ganas de vivir. Se podría decir que ahora están viviendo una luna de miel constante. Sí, hemos, hemos vuelto a ser novios. Hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Eh, no tienes el entusiasmo que tenía antes, aunque tienes otro entusiasmo, eh, pero tampoco tienes las dificultades que tenías antes. Eh, bueno, eh, tenemos una casa que es nuestra y podemos vivir en ella, eso nos relaja y nos da un espacio independiente donde poder estar a gusto. Podemos en cualquier momento salir con más facilidad que teníamos antes. Ahora nos limita un poco nuestros animales. Tenemos muchos animales. Eh, en total, contando los loros, las tortugas, que también hay que cuidarlas, porque son 14. Eh, 14 en total pues nos hace un poco eh, esclavos, como dice la gente, pero eso nos relaja tanto y nos da un tipo de vida que queremos que para nosotros es, es muy interesante seguir viviendo de esta manera. Bueno, y este eh, contar, claro, eh, si se quiere una historia de vida de una pareja en 30, 35 minutos, pues es, es, es, es imposible. Sin embargo, a mí me gustaría que eh, para terminar este, les pudieran dar a las personas que el día de hoy nos escuchan eh, de repente, eh, si se quiere, ¿cuál fue para ustedes o cuáles han sido para ustedes de repente eh, la, los valores o la estrategia? ¿Qué es aquello que fue especialmente importante para sostener esta relación de pareja durante tantos años? Y, y verlos como los vemos el día de hoy, como ustedes dicen, ¿no? Hemos empezado, estamos como cuando empezamos, ilusionando, ilusionados, y si se quiere, de, de luna de miel, como decíamos. ¿Que ¿Cuáles son los valores para eh, haber para Para, para mí, yo, yo sí los tengo claros. O sea, para mí los valores es, primero, eh sentirse cariño, eh, quererse y estar enamorados, eso es importante. No, no falsamente enamorado, sino eh, ver que para ti esa persona es quizás la más importante en tu vida. Y, y tener tu propósito de vida donde esa persona entre contigo. Y, y ver que, que el propósito es conjunto, que se quiere conseguir las mismas cosas y de la misma manera. Esos son acuerdos. Y para esos acuerdos hay que tener mucha comunicación. Hay que hablar, hay que hablar continuamente. No hay que, y en eso ella sí tiene un poco de dificultades, yo menos. Eh, a mí me gusta hablar, eh, hablar, eh, ver las cosas, eh, y ponerlas eh, incluso hasta por escrito para saber y, y ver que lo que tú dices es lo que te entiende la otra persona y no mmm, dejar eh, prejuzgar o, o pensar que, y no por eso hacer otra cosa, porque eso a mí me confunde. Yo prefiero decir las cosas claras, si hay un problema, discutirlo, aclararlo y llegar a acuerdos. Luego, el otro aspecto para mí es el no egoísmo, no egoísmo personal, es el egoísmo de los dos. Es eh, decir, dar cosas sin esperar a cambio. Y además, y además sentiste bien, dando. Yo me siento bien cuando ella la veo feliz. Y si tengo que dar algo para que ella siente feliz, yo me siento bien habiéndoselo dado por eso no es un sacrificio, sino es algo que a mí me produce también satisfacción. Y luego, eh, y estar pensando siempre cómo esa persona que vive contigo puede ser más feliz porque así tú eres más feliz. Y eso muchas veces la, la gente más joven no se lo plantea de esa manera. Quieren ser ellos, ellos, ellos y el ego de, de cada uno de ellos les lleva a prescindir de la, de la satisfacción de la otra persona. Y eso al final... Es, es difícil de mantenerlo durante mucho tiempo. Y al final hablar y ser sinceros y expresarse con, con facilidad y no tener problemas de, de decir esto no, esto espérate a ver cómo se lo digo. Sino simplemente... Genial, yo, genial. Soy ¿Y Mercedes? Más, sí, sí yo, soy, yo soy más sencilla y más, más visceral, si lo quieres. A mí lo que me mantiene es que eh, su capacidad de sorprenderme siempre eso es una uh -huh. cualidad que, que me encanta eh, otra yo soy muy normal, yo soy muy rutinario no, pero me, me sorprende no. me, constantemente me sorprende con cosas con actitudes y eso me fascina después otra cosa que yo supongo que se puede decir porque es un programa para adultos el sexo con él siempre ha sido fantástico para mí. Te claro, claro, claro que sí, porque en realidad eh, la, nuestras, vivir nuestra sexualidad en la relación de pareja, pues es uno de los pilares para el sostenimiento de esta relación de pareja. O sea, eh, es, es, es, es parte de la vida de una pareja. Para mí es muy importante. Y después, yo cuando me imagino en, si sí, yo no me imagino con otra persona. No, no me imagino con otra persona. Al margen de que yo tenga amigos y salga y entre, mi, mi, el compartir mi vida, no me lo imagino con otra persona. Bueno, pero también eso es una decisión libre. Eh... Ah, perdona, y siempre he dicho una cosa. Nunca he sido celosa. Y siempre he dicho que prefiero compartir un bombón a tener una mierda para mí sola. Lo siento. Pero... Esa es la expresión y claro. Y me parece, este, a ver si yo, yo lo puedo resumir. Exacto, este eh, a ver, este tú este Fausto dijiste, ¿no? El amor. Eh, eh, en este resumen, si se quiere, para lograr el, el éxito en una relación de pareja, el amor, este, alimentar constantemente ese amor. El, eh, el este, el dejar el egoísmo, ¿no? estar para el otro porque ver al otro feliz me hace feliz a mí. La comunicación, poder estarnos comunicando constantemente y expresando al otro cuáles son mis necesidades y cuáles son mis satisfacciones también. ¿no? Eh, lo que tú acabas de decir Mercedes, la sexualidad en la pareja. Y esa capacidad que tiene eh, el hombre, en este caso, de estar siempre sorprendiendo a la mujer, que es lo que a la mujer le encanta, ¿no? A la mujer le encanta, pues, esa parte de, de conquista que siempre tiene el hombre y a uno le gusta ser conquistada siempre, ¿no? No porque ya estamos casadas y tenemos 10, 15, 20, pues, este que el hombre deje esa, esa parte que es tan importante. Eh, si se quiere, lo podemos resumir eh, eh, de esa forma. Hay algo más que ustedes crean que, bueno, hay, hay un tema importante. A mí ella también me sorprende. A mí no me gustan mucho las sorpresas, pero bueno, me sorprende y tampoco estoy aprendiendo a tomármelo de otra manera. Eh, otra de las cosas importantes que a veces lo valoramos inadecuadamente y que a veces cuando se dice así directamente parece que no nos importa a la otra persona es el tema de los celos. Yo creo que el tema de los celos es, es, una, es una mala educación que nos han dado continuamente y que tenemos que romper con esa con educación. Esa Para mí los celos, cada vez entiendo más que es un egoísmo propio. Si fuésemos capaces de, de, de prescindir de los celos y tener confianza y creer más en la persona, viviríamos mucho mejor y habría menos mejor. Entonces, ese es un tema importante que deberíamos de empezar a, a modelarlo de otra manera los celos no deberían desistir, si realmente esa persona quiere estar contigo, porque eh, realmente para ti importante el que tenga un, un desliz o el que en un momento dado haga otra cosa con otra persona, no debería influir, yo sé que es difícil eh, creerlo y es difícil sea así, pero es un tema que deberíamos de estar rompiendo, pues son tabúes que nos llevan a, a la destrucción de, Exacto, sí, eh, eh, muy importante lo que ustedes acaban de decir y que lo dijo Mercedes hace un ratito y a mí se me pasó. Los celos, que es el tema básicamente de generar la confianza en la pareja, ¿no? Y claro, para esta, para poder tener esa confianza en la pareja, pues es un trabajo constante de todo lo que hemos dicho, ¿no? Trabajar el amor, la comunicación, eh, poder expresar aquello que uno tiene dentro, poder decirle, ser empático, ¿no? Con el otro, ponerse en el lugar del otro. Todo eso, pues, hace que nosotros podamos generar esa confianza y, bueno, y y también trabajar el tema de la amistad en la pareja, que como ustedes también supongo lo han hecho, eh, trabajan juntos muchos años, han tenido que separar esos espacios, han tenido que de repente eh, ser compañeros en algunos momentos, compañeros de trabajo simplemente ser amigos en otros momentos, ser pareja, ser padres, ser esposos, ¿no? Eh, yo eh, eh, realmente eh, si siguiéramos conversando seguramente que sacaríamos muchísimos temas más, sin embargo el tiempo, este, lamentablemente, es, es corto, pero eh, me, me quedo con, esta, con este resumen que hemos hecho al final de todo lo que ustedes nos han compartido y cómo es que ustedes han logrado eh, sobrevivir, porque ahora yo creo que podríamos decir así, sobrevivir a los años y hoy mantenerse juntos en una relación sólida, en una relación exitosa. Yo les quiero agradecer de, de, de corazón, Fausto y Mercedes, eh, por habernos compartido el día de hoy, por habernos compartido eso que es algo para ustedes tan personal y que es un tesoro también, porque ustedes han permitido que muchas personas el día de hoy eh, conozcan esta historia y seguramente muchos se sientan identificados y seguramente muchos también pueden llevarse algunas enseñanzas de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por haber compartido el día de hoy y les doy el pase para que se despidan de las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Muchas gracias, Sara, y si en algún momento algo de lo que hemos dicho puede servir de, de enseñanza o de apoyo a alguien y mejorar su vida, pues nosotros nos enteríamos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, gracias a las personas que el día de hoy estuvieron aquí y básicamente hacerles dejarles con esta reflexión. ¿Crees que es posible sostener una relación duradera durante el tiempo? Pues acaban de ver eh, y conocer el día de hoy a una pareja. Claro que es posible. Todo depende de qué tanto quieras estar en esa relación y de qué tan comprometido estés con ella. Te invito a que visites mi página, a que entres a las pestañas. Eh, a las diferentes pestañas que hay en ella, que navegues, que leas los artículos y que por supuesto vayas también a la pestaña de servicios de coaching y si quieres llevar realmente y dar un paso trascendental y transformar tu relación de pareja, que tomes acción y vayas más allá de, eh, de simplemente quedarte eh, mirando y viendo como un simple observador. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy y nos estamos viendo en el próximo programa. Gracias. Chao. Adiós.